de gripe pueden sorprenderte. Luego Nueva reducción AOX. Su fórmula mejorada con acción ayuda al funcionamiento del sistema inmune para prevenir la gripe. Consulte a su médico. Bueno, creo que está perfecto. Solo falta poner la estrella. Kevin le pone la estrella. Sí, siempre lo hace él, ¿no? Yo lo sostengo y lo pellizco luego. <risa> Hace berrinche, nos reímos. Bueno, nos tocará extrañarlo este año. ¡Listo! ¡Bajan ya! Pues, se ve muy bien. Yo digo que está de lujo. Es nuestro mejor árbol. ¡Ah, qué ah bien, perfecto. Perfecto. Quiero abrir un el regalo. El bien. Gracias. Feliz Navidad, mami. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Ay, cuántos de regalos. Oye, ¿por qué siempre sales ganando? Sí, más que todos. Es hermoso.